Hispana ...y cerraremos eh, cómo, cómo, cómo ser parte de la IAC con Betsy Martínez, que es nuestra líder del capítulo Pura Vida Costa Rica. Entonces, si, sin más preámbulo, pues empezamos contigo Gerardo, voy a poner la otra presentación, voy a dejar de compartir tantito para poner la otra presentación que nos tiene preparado Gerardo para el tema de, de, el, el tema de, de, de la IAC como bienvenida. Este, déjame compartir, Gerardo. ¿Tienes el micrófono abierto si no me equivoco? Parece que estoy, sí. estoy. ¿Se ¿Sí escuchan bien? Lo comparto y se, se, escucha, se escucha perfecto. Este, yo no tengo ningún problema. Déjenme ver, aquí está. Muy bien. La pongo en presentación. Silencio en mi micrófono. Ok, bueno, bienvenidos a todos y a todas. La verdad que es un gusto eh, poder iniciar este proceso que que los capítulos empiezan a comunicar. Este es parte de un programa mensual de capítulos de la IAC eh, que va a empezar hoy, que sigue el mes que viene con Costa Rica, eh, como para abrir un poco las puertas y, y dar a conocer. Quiero saludar a los líderes que han organizado este evento y, y, bueno, saludarlos, verlos y desearles lo mejor y a toda la gente interesada y curiosa que se, as, se está acercando en la medida en que este, puedan llegar a, a llevarse de acá todas las... Todas las inquietudes. No sé si. si Estamos en el año del 16 aniversario de IACE. IACE es una organización internacional. Podemos pasar a la siguiente, bueno, no manejarlo no me acuerdo, digamos, como, como lo que sigue, pero básicamente es la bienvenida de esto. Y esto lo que quiero señalar es compromiso. El coaching es compromiso. Mi nombre es Gerardo Silver. Hace 15 años que estoy trabajando en coaching y promoviendo lo que tiene que ver con el coaching profesional asociaciones y, y hace falta pasión y compromiso y quiero reconocerlos a todos por el compromiso de estar todos acá a esta hora del día en esta reunión y por lo que han puesto y van a poner en la misma. Siguiente, estamos como, como, como vamos a ver en esta presentación, creando futuro, eh, van a saber y ver muchas formas en que ya se, se está diferenciando para crear una organización con futuro y está manteniendo una preocupación desde las áreas de investigación, desde las áreas de tecnológicas, de las distintas áreas para, para, para llevar el coaching al futuro basado en, la, en, en lo que es la creación de este coaching que tiene que ver con tomas en, eh, en, en el inicio del proceso. Siguiente, me diste cinco minutos. Estas son simplemente para pasar rápidamente, es la imagen del trabajo que se genera eh, mes a mes en las distintas reuniones, vamos a la siguiente porque la idea es pasarlas muy rápidamente, José. Este... Eh, que se generan en las distintas reuniones y es el trabajo de la IAC de estos últimos dos años, en el que todos los líderes de todos los países están sumando su esfuerzo y es la invitación de hoy a que se sigan los que no son miembros a sumarse al, al capítulo. Estaría bueno que en el chat se indiquen las personas que no son miembros, solo para tenerlas identificadas e invitarlos a que se expresen y a que inviten a ponerse todas sus inquietudes. Les damos la bienvenida y les pedimos que, que se individualicen. Este, coordinamos los capítulos de... de de América, de Europa, de Asia, siguiente, y básicamente el, el, el mensaje es eh, eh, que en todos los países eh, queremos tener eh, representantes, tenemos representantes, pero queremos abrir un capítulo y de alguna forma estamos trabajando para eso, eh, lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, este, en, el siguiente, en la siguiente placa, siguiente, es eh, cómo estamos hoy. Eh, simplemente para que tengan una idea de los países que se están cubriendo con IAC al día de hoy. Esto es en la región América, en las tres Américas, y estos son los capítulos de habla hispana, que incluyen los capítulos de España, el capítulo de Texas este, y los capítulos que, digamos, este, reunimos o, o invitamos a, esta, a este evento. Este año eh, se abrirá Argentina, eh, estaremos en Bolivia y estaremos en Colombia, esos están los planes y todo país que se sume de Centroamérica los países que faltan, este, también van a ser parte. Por supuesto que Brasil es una, un país que va a tener eh, también un protagonista este año, así, se está trabajando justamente para eso. El Siguiente, y como esto, el trabajo de los capítulos, que es el, la base o la estructura de IAC, tiene un gran desarrollo en Asia, está bueno ver la presencia que ha tenido y la, la acción y la actividad que tiene este IAC en Asia, que realmente con actividades, con capítulos que se abren permanentemente, se han abierto en los últimos meses dos o tres, eh, y, y, y bueno, este, es una etapa de, de expansión de la organización de la Asociación Internacional de Coaching, de la que van a saber mucho más en los próximos minutos, eh, y la siguiente, digamos, para, es para tener un panorama, digamos, de qué parte, y es la parte de Europa que también se está expandiendo, y que en la parte de Europa estamos preparando y trabajando para unir a todos los miembros a través de los capítulos, con vistas a lo que va a ser el Congreso Mundial de Fin de Año de la IAC, eh, del cual, este, eh, entre otras tantas actividades, es, va a ser uno de los importantes eventos del año. Después José se va a, a extender más en eso. El siguiente, bueno, esto es, ustedes eh, que vienen de, los, los, las personas que no son miembros, pueden encontrar los capítulos en Certified Coach, en la, en la web de IAC, y ahí entrar a Find a Chapter, y encontrar los capítulos por área, por región, por país, eh, y de ahí ingresar a cada una de las webs, donde dice Chapter Website, y poder encontrar un poco las novedades y las este, inquietudes y las acciones de todos los capítulos eh, del mundo. Esto va a cambiar próximamente, pero hoy, si quieren saber eh, y cuál es el primer contacto que tengo nosotros, a ver bueno, me interesa IAC, tienen toda la información disponible en español, eh, me interesa saber qué pasa en mi país, me interesa ver si hay un capítulo en mi país, me interesa abrir un capítulo, todo esto lo puede encontrar en este, en este espacio. Siguiente. Eh, siguiente. Bueno, simplemente la, la, la, más que el futuro del coaching, esta placa debería ser qué es o cuál es la inquietud que se trabaja y quiere e invita a los miembros a hacer parte de los capítulos, y por supuesto ser miembros y hacer parte de los capítulos. No hace falta ser miembro para participar de las actividades, pero lo que importa es el trabajo que ustedes pueden desarrollar como futuros miembros voluntarios en, eh, en, en estas cuestiones, en ciertas inquietudes. ¿Qué habilitan los coaches para ser coaches profesionales? Estamos trabajando para compartir ideas sobre qué pasa con los coaches, cuáles son sus necesidades para entender qué pasa por la cabeza de los clientes eh, de los coaches, para entender qué pasa con las alianzas y los partners que están acompañando o interesados en llevar adelante el coaching. Eh, por supuesto que la principal función de IAC es desarrollar el coaching como ya lo vamos a ver, y el coaching profesional, pero básicamente es acompañar a los coaches a que desarrollen su actividad, que no solamente se profesionalicen, que trabajen y para mí esa es la principal inquietud, y que haya una imagen poderosa en las empresas de lo que es IAC y los coaches de IAC. Entonces, ¿qué pasa con las empresas para poder acompañarlas? Es uno de los tantos temas que se pueden llegar a tratar o a conversar en una, una actividad de la IAC. ¿Y qué pasa con las organizaciones este, no gubernamentales? Que es otra actividad que de alguna forma este, se va a expandir, y son los vínculos que los capítulos pueden tener con las organizaciones no gubernamentales para ofrecer sus servicios, para ofrecer sus actividades, para promover a los coaches y por supuesto invitarlos a generar determinado tipo de prácticas permanentes en el capítulo que van a tener que ver con prácticas de coaching, cómo hacemos el coaching y demás. Para mí esta es una, una breve introducción. Solamente agradecerles, pedirles que pongan en el chat todas las inquietudes que ustedes quieran tener, agradecerle a José la organización y a todos los que van a ser miembros de esta reunión, y bueno y a disposición para, para lo que necesitan. Muchas gracias José. Excelente Gerardo, muchísimas gracias. Este te agradezco mucho, como siempre, tu liderazgo, tu aporte al, al, al mundo del coaching. Y bueno, me gustaría que los líderes de los capítulos, como dicen en nuestra orden del día, los que están por acá, pues se presenten brevemente. Este, por aquí está Gonzalo, por aquí está Betsy, está Juan Carlos Apalaza, no sé quién más está llegando, por favor, tomen el micrófono y rápidamente quiénes son, eh, ¿a, pero, a qué se dedican. Pero, pero, ¿Vale? pero, pero, otra vez, perdón. León García desde Venezuela. De IAC Venezuela. Bienvenido, León García. ¿Quién sigue? Venga. Aquí está también Gonzalo de la Canal de Uruguay. Perfecto, Gonzalo. Bienvenido, líder del capítulo de Uruguay. Perfecto. ¿Quién sigue? Venga. Aquí estoy, Betsy Martínez desde Costa Rica. Pura vida, pura vida desde Costa Rica. Gracias, Betsy. ¿Quién más anda por ahí de líderes de capítulo? Juan Carlos Apablaza de Venezuela. Juan Carlos Apablaza de Venezuela, Juan muy bien, Carlos, muchas gracias. Juan, Juan Carlos. Carlos. Juan Carlos, muy bien de Venezuela, que gracias a Dios tuvieron luz el día de hoy, me decías que tenían esa complicación, qué bueno que, que, que, pudiste, que pudiste conectarte. ¿Quién más anda por ahí de líderes de capítulo? Con toda confianza. Hola, buenas noches. Doménicos. Desde Venezuela. Venezuela, muy bien, excelente, perfecto. ¿Quién más anda por ahí? Hola, hola. Felipe, ¿si ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Desde Guadalajara, Jalisco. los saludo. Guadalajara, Jalisco, gran, gran tierra de México. Mex, mexicano, orgullosamente mexicano. Muchas gracias. Eh, no sé quién más anda por ahí. Vayan tomando su micrófono líderes de capítulos IAC ya registrados con nosotros, pues ya miembros. Pues muy bien, eh, yo soy José Ángel Arán. Este, yo soy líder del capítulo México, me ha tocado esta pues, gran labor. Yo no soy y, eh, de la IAC. Ahí se están oyendo. Y bueno, eh, vamos al siguiente punto del orden del día que es muy importante. ¿Cuál es la definición de la, de, de, del coaching desde el punto de vista del IAC? Este, no, no veo que ande en New York por ahí, me dice que tuvo un pequeño inconveniente. Entonces, el plan B, pues me toca hacer a mí el plan B por lo pronto. Este, y les voy a, a pasar lo que desde el punto de vista del IAC es el coaching, tomando en cuenta que el coaching primero es un proceso, es un proceso en donde el ser humano... Va creciendo, va creciendo, va descubriéndose, va haciéndose cargo, va descubriendo haciéndose cargo. Y en este proceso, pues es un proceso de transformación. Y este proceso de transformación lo vamos dirigiendo a algunas cosas importantes. Primero, la toma de conciencia, eh, desde el punto de vista de que el ser humano hoy en día está viviendo con un exceso de futuro y de repente nuestro proceso de coaching en la IAC le, le ayuda, le ayuda a descubrir al cliente el, el, esa conciencia en, en, en el procesar el presente. ...en dónde estamos, en aceptar su realidad, para que partiendo de esa etapa, de esa realidad, vaya poco a poco hacia el futuro que está buscando. También es un proceso que invita al descubrimiento, descubrir hábitos, que, que están capacitando a descubrir hábitos, que están limitando creencias, eh, formas, de, formas de pensar, nuestra verbalidad, nuestra corporalidad, este descubrimiento... Con ojos de plato cuando un niño descubre algo nuevo así como niños descubrir el cliente descubre el, el cliente en esta sesión de coaching en este proceso va descubriendo nuevas formas y en ese descubrimiento obviamente pues se van expandiendo posibilidades nuevas posibilidades para, para, para nuevos caminos nuevos horizontes que le van llevando precisamente al estado deseado que, que tanto que tanto anhela y evidentemente este es un proceso de, de también de transformación que lleva como resultado del crecimiento personal y profesional, porque el coaching no solo es para, para el crecimiento de, de, de, de life, de, de life coaching, como se dice, de la vida propia, sino también es para el crecimiento en mi en, en, en familia, para el crecimiento en mi empresa, si soy empresario, si soy emprendedor, para el crecimiento como profesionista, si trabajo para, para alguna otra empresa. Entonces, esta es la definición que tenemos, según la IAC, el coaching para nosotros es un proceso de transformación dirigido a la toma de conciencia, al descubrimiento, a la expansión de posibilidades y al crecimiento personal y profesional. Y esto es lo que buscamos vivir en la IAC todos los días, no solo cuando damos coaching, sino también en la vida que tenemos cada uno de nosotros, en el rol, en la vocación personal y profesional que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, esta es la definición para aquellos que están conociendo la IAC. Ahora, ahora la gran pregunta, ¿no? ¿cuál es el estado actual de, del coaching en este momento, y lo vamos a hacer en números, con numeralia, para que ustedes se den cuenta, en, en datos estadísticos muy concretos, muy ciertos, que, que, que nos pueden ayudar a ver cómo está el mundo. Y para esto quiero invitar a, a, a un gran coach, precisamente de Guadalajara, Jalisco, mexicano, a Felipe Uribe. Felipe, ¿tienes...? Déjame compartir mi primera presentación, perdón. Ah, creo que, creo que no les compartí, ¿verdad? No estaba yo compartiendo. Perdón, en este rollo de... Voy a compartir... Este, a ver, ahí va. No logro escuchar, pero a ver, Felipe, ahí te va. Voy a compartir la pantalla. Con toda confianza. Ahí están viendo la pantalla. Adelante, Felipe. Sí. ¿Tienes okay. el micrófono? Yo sí. Ok. Venga, Felipe. bueno buenas noches bueno bueno bueno bueno estoy haciendo malabares porque no no escucho Se no escucho lo... Te escuchamos ah. venga muy bien pues muchas gracias este saludos a todos eh, los números que tengo aquí son números que son extraídos de un estudio que hace la international coaching federation y estos números los saca en 2016 este primer dato que estamos viendo acá que refleja el número de coaches que están, eh, que están registrados dentro de la International Coach Federation es este, un número que está proyectado al 2018 con una tasa estimada de crecimiento del 20%, que es lo que están eh, esta gente estimando bien el crecimiento de, de, de coaching en el mundo. Pero incluso estos números creo que se quedan un poco cortos todavía. Porque hay muchas escuelas que a lo mejor no están siendo registradas como un coaching profesional, un coaching en forma, pero están, están generando, están sacando profesionistas de coaching sin ser realmente registrados como tal. Entonces creo que la profesión de coaches, aunque viene creciendo, tenemos una gran oportunidad como IAC para poner el nombre, para poner la marca, para poner nuestro sello distintivo. Dentro de estas personas. ¿Podrías cambiar a la siguiente, por favor? Este es un promedio de ingresos anuales, de, y esto también viene del, del informe de la International Coach Federation, donde en dólares es un promedio anual de ingresos que tienen. Y como vemos ahí, la tasa después de lo que sería este, este de Europa, la tasa o de ingreso más bajo es Latinoamérica y el Caribe. Aunque esto, eh, como son unos promedios que se sacan de toda la, la información que se estuvo recopilando, de, creo que son alrededor de 7000 encuestas y eran gente que estaba, eh, que había egresado de las escuelas de ICF y de, de otras escuelas o que eran profesionistas ya que estaban en alguna empresa trabajando en recursos humanos y hacían funciones de coach, este es un promedio que sacan de, de, de esos ingresos que está teniendo la gente. Por lo tanto, yo creo que a partir de este número podríamos nosotros estar fijando nuestros intereses y tratar de fijarnos cada vez metas un poco más altas para lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros países. Claro que vemos ahí lo, la, la, el aspiracional sería Norteamérica. Y dentro de lo que les, me, me pidió José que les presentara y les compartiera, a quienes eh, son las posiciones que se da coaching eh, en, en las empresas. Principalmente son a los gerentes de alto nivel, a los ejecutivos o CEOs de las compañías y directamente a los dueños. Estas son las tres primeras figuras a las que se da el coaching y que son las que tienen mayor impacto dentro de la organización. Por lo tanto, si estamos dando y estamos generando coaching a estas personas o a estas posiciones dentro de las organizaciones el pensamiento y la manera de abordar el coaching se hace extensivo a las gentes que, que están estos liderando que están manejando por lo tanto y lo como lo veíamos en algunas de las exposiciones que hemos tenido en estas sesiones de coaching vemos que en Perdón, no sé si ya se acabó mi tiempo, pero vi que me pusieron en pusieron mute. Entre más eh, posiciones de alto nivel alcancemos, el eh, pensamiento y la manera de abordar a los clientes con coaching va a ser mucho mejor y van a ser empresas mucho más eficientes y efectivas. Gracias, era, era lo que quería comentar. Muy, muy bien, Felipe. No, no, no se acabó tu tiempo, me equivoqué yo. Perdón, si quieres decir algo más, adelante, con quién Básicamente lo que creo es que tenemos mucha oportunidad de poner la marca de IAC eh, al frente. Hoy en día nos falta, yo creo, algo más de, por lo menos a mí me falta algo más de información de IAC en cuanto a cómo estamos en nuestros números, ¿no? Yo no lo tengo claro, pero seguramente ahí este, ustedes sí lo tendrán más claro que nos pudieran compartir en algún otro momento seguramente, pero la marca IAC creo que tiene todavía mucho por dar, mucho por crecer y siendo nosotros unos... Eh, transmisores de esa marca, creo que podemos hacer una, una muy, muy mucho mejor y más fuerte marca de, de coaching. Excelente. Muy bien, Felipe, muchísimas gracias. Eh, ¿Cómo van? Ahí pueden poner en el chat comentarios, contar confianza, pueden haber, hay un cajoncito por ahí de preguntas y respuestas que poco a poco podemos, podemos ir desabando. Esta, esta información que nos acaba de decir eh, Felipe, es muy, muy importante. Hay mucho más información. No, no, no quisimos meternos en, tanto, en tanta estadística, pero lo que sí puedo decir, como dice bien Felipe, primero, que el mundo del coaching es un océano azul. Eh, somos cerca de 100 mil, como decía Felipe, tal vez un poco más por aquellas escuelas que no están registradas en ninguna asociación, eh, pero es un océano azul. Y segundo, tenemos como ya sé... Con, con todo lo que tenemos, nuestro, con nuestro código de ética, con, con, con nuestras nuevas maestrías, un campo fértil en donde podemos formar buenos coaches y hacer buen coaching para, para lograr que muchas personas eh, potencialicen y logren las metas que se están planteando. Pero bueno, la, la pregunta es, ¿cómo va de coaching? Y esta, esta pregunta la hago porque nosotros tenemos un programa. Este, ¿Será posible que nos compartan la presentación? Claro que sí, Carola. Este, de hecho, eh, si te parece, esto se va a quedar grabado. Vamos a pasar el link, pero creo que te tengo por WhatsApp, Carola, Y de, me puedes pasar por mail, este, eh, tu, tu, por, por, WhatsApp tu mail y con que confianza te compartimos la información sin ningún problema. ¿A dónde va el coaching? ¿Qué es lo que está pasando el coaching? Primero eh, comentar, este es el mundo en que vivimos. Son los rasgos que el mundo, del mundo en que vivimos, es un mundo que cada día va más rápido. A mí me sorprende que con esos aparatitos ...que seguramente al principio nacieron para trabajar menos, pero resulta que llega información por todos lados y se trabaja. Es un mundo que está tendiendo a ser cada vez más eficiente, más expansivo, solamente ustedes y nosotros estamos aquí trabajando, platicando vía online... ¿no? Eh, si, si, sin ninguna frontera, entonces el mundo se expande cada vez más, la información, por supuesto es un mundo más desafiante, y está pasando algo interesante porque es un mundo que está profundizando en el tema de la ecología, en el tema de, de, de, de, de, las, de, la, de los skills del, del ser humano, en el tema espiritual, en el tema mental, las neurociencias, donde estamos buscando o estamos regresando a los orígenes para, para encontrar un sentido como humanidad, pero también es un mundo... Que está cambiando tan rápido eh, o más rápido de lo que nuestros líderes pueden manejar. Y ahí es precisamente donde el coaching tiene importancia. Y ahí es donde precisamente nosotros como IAC eh, eh, tomamos importancia porque tenemos, no es la única profesión obviamente, pero como profesión tenemos las herramientas, tenemos... La, las capacidades de ayudar a los líderes de este mundo a, a, a vivir de una manera proactiva y de una manera sana en este mundo tan desafiante que está cambiando todos los días. ¿Qué es lo que nos está esperando? Bueno, pues en el corto plazo una mayor demanda de productos, mayor demanda de soft skills, mayor demanda de tiempo, hora, mayor demanda de resultados y evidentemente en el largo plazo que de hecho ya no es tan largo plazo, se está sucediendo una disrupción muy radical en donde, en donde la gente está buscando destacarse en un océano rojo muy competitivo, en donde mucha gente está evitando ser complaciente y enfocarse en resultados a veces a costa de lo que sea, en donde se busca adelantarse al cambio y en donde se busca adoptar nuevos paradigmas para entrar cada vez más a océanos rojos. Y una vez más recalco, en este mundo que nos está esperando, en este mundo que, nos, que estamos viendo, pues evidentemente... Es una profesión que está diseñada precisamente para dar esas herramientas, para dar esas posibilidades, para, para dar esa toma de conciencia, esa transformación a las personas que nos requieran como coach. Y la IAC en ese sentido, como formadora de coach, como asociación de coaching, tiene una responsabilidad sumamente importante. Y por último, en, en este sentido, 10 tendencias que están sucediendo acerca del coaching, es que primero, el coaching cada día más está, se está estableciendo en las empresas. Aquí en México, no sé si conozcan en Centroamérica, pero en México hay una empresa que se llama Coppel, que es muy grande, es una empresa que vende desde ropa, teléfonos, etcétera, etcétera. Y, y otro día yo hablé para, para acercarme a ellos y ellos ya tienen su, su, su departamento de coaching. Entonces, cada vez estas, las empresas de mediano para arriba van a necesitar coaches bien formados, en donde estas empresas van a dar como beneficio empresarial, llámese prestación, el coaching a, a sus colaboradores, y se va a esperar cada vez más que los líderes de estas instituciones o de las instituciones líderes en las empresas y en muchas instituciones no gubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales sean coaches. Por lo tanto, la expansión de la formación masiva en el coaching va a ser cada vez mayor. Eso lo pongo en azul porque es lo que está empezando a suceder. ¿No? Y esta formación expansiva pues va a ser con, con el uso de las mejores tecnologías, sobre todo online, en donde el coaching entonces con esto como resultado va a ser cada vez más una cultura. Así como en su momento hubo una cultura de consultoría, de mentoría, el coaching cada vez va a ser más cultura y un idioma universal. Un idioma universal... Lo importante es que nosotros como asociación estamos formando coaches, estamos atrayendo coaches que quieran hacer coaching con un código de ética muy claro, en donde el coach sea el centro, en donde se respete la dignidad del coach y en donde se, se, se practique día a día, año con año en esta profesión, las mestres del coaching. Y evidentemente estas tendencias del coaching van a un coaching enfocado a resultados, tanto en la vida, como en el deporte, como en la empresa, como en la familia, etcétera, etcétera, y en donde cada vez más... A los coaches nos van a medir por los resultados y la efectividad que tenemos con nuestros clientes. Yo mismo estoy dando una coaching ejecutivo a una empresa importante aquí en Puebla y estoy mandando reportes de avance para, para los avances de mis coaches y eso ellos están midiendo mi efectividad. Evidentemente, el uso de las nuevas tecnologías es algo importante. Y en estas 10 tendencias, en esto que acabamos de mencionar, en estos resultados estadísticos que nos dio Felipe hace unos minutos, en todo esto que viene, la IAC está inmersa. ¿No? La IAC está, está, está, está buscando estos espacios y estamos buscando cómo entonces también nosotros como asociación, como asociación internacional de coaching, acoplarnos en ese sentido. Y, y vamos a hablar entonces de, de la asociación internacional de coaching para aquellos coaches o aquellas personas que están aquí conectados y que por primera vez tal está, vez está, están escuchando, el, a, están conociendo a, a la IAC. Eh, déjenme, estoy aquí viendo que siguen conectando de, de Argentina ya le da muchísimo gusto que estemos todos aquí pues en esta en esta parte Bueno, la International Association of Coaching fue fundada por Thomas Leonard en paz descanse no eh, Thomas Leonard denominado el padre del coaching moderno y él se hacía cuestionamientos no que él decía qué hay detrás de, de, del coaching de excelencia no ¿Qué, qué separa a un gran coach del re, a, un, a un gran coach del resto cómo, cómo encuentro un gran coach ¿Cómo sé que yo soy un gran coach? Y, y evidentemente él diseña precisamente como modo de, de, de desarrollo, como coach, las nueve maestrías. ¿no? Y, y él parte de una teoría que a mí, la verdad, me encantó. Por eso, por eso, hola cristian desde Chile, ¿cómo estás? Eh, líder del capítulo, espérame, del capítulo de Chile, no, si no, corrígeme, este... Eh, y me encantó, fue una de las razones por las que me asocié a la IAC, fue que el, el, el centro del coaching es el cliente, no el coach. ¿no? En este proceso de transformación, descubrimiento, apertura de posibilidades, crecimiento profesional, desarrollo profesional y personal, nosotros como coaches crear nuestro coach pero realmente el centro del proceso es nuestro cliente. No solo porque pague, eh, que podría ser como muy lógico, es que el cliente paga, no, no solo por eso, sino porque es el cliente el que tiene, la, el, el que tiene una necesidad, el que, el que quiere seguir creciendo, el que quiere seguir impactando en su vida y en la lo de los demás. Y la IAC entonces en tres, en tres bullets eh, es una organización independiente sin fines de lucro. Todos los que estamos aquí y que somos miembros de la IAC somos miembros Formamos una comunidad de miembros voluntarios. Desde nuestro presidente mundial, global, que es Pepe del Río, hasta el miembro que a hace una semana, somos voluntarios y hacemos esto por amor al coaching, por amor al ser humano, por amor, por, por amor al desarrollo, al crecimiento, a la transformación. ¿No? Somos independientes y bienes de lucro, somos una certificadora profesional. Más adelante Gerardo nos va a explicar si tú te quieres certificar, es probable que ya tengas una certificación con alguna escuela. Eh, eh, licenciada de la IAC o licenciada con alguna otra organización mundial, que tengas un certificado que está genial, eh, pero también nosotros podemos dar un certificado de manera también muy profesional, así como lo tienes ya en este momento, y, y fijamos estándares y, y ética para la excelencia del coaching profesional, ese es uno de los objetivos de, de, de la IAC es la excelencia profesional, y nos dedicamos a sostener este crecimiento del coaching para la calidad de nuestros clientes y para la calidad del mundo entero. Una de las cosas que queremos es que este mundo sea cada día mejor. Y yo creo que como coaches, evidentemente no es la única profesión que quiere eso, pero como coaches en la IAC tenemos ese espíritu que es muy importante. Voy a hablar de la misión, visión, propósito muy rápido para no, no, no, no, no este, profundizar en ello tanto e ir más ágiles. De no, entrada nuestra visión es avanzar en el mundo del coaching, liderando el futuro del coaching. Ese futuro que les acabo de comentar ahora, partiendo del presente que nos comentó Felipe en unos momentos, es el futuro del, del coaching que queremos liderar. Y nuestro propósito no es otro más que expandir el camino de la maestría del coaching. En, en, yo, yo entiendo, una, cuando me dijeron la maestría del coaching, dije, ¿dónde la tengo que estudiar y cuál va a ser mi título de la maestría? Y no. Es que nosotros entendemos la maestría del coaching como aquello que se va practicando todo el tiempo, todos los días, hasta que llegas a ser maestro. ¿Se llegará a ser maestro? No lo sé, porque una de las culturas que tenemos en el coaching y en la IAC es que los que somos miembros de la IAC somos constantes aprendices del coaching. ¿no? Entonces, ese es el propósito. Y además, tener una certificación con un marco ético para los que aspiran a ser maestros y para los coaches que tienen experiencia. Y nuestra misión no es otra, más que inspirar la evolución continua y aplicación de los estándares universales del coaching. ¿En qué basamos nuestros estándares? Evidentemente, en las nueve maestrías del coaching que, que, que tenemos y que, y, que, y que diseñó Thomas Leonard en base a estos valores que tenemos, ¿no? el, el aprendizaje, la innovación, la diversidad, el que todos somos diferentes, pero al final claro, podemos, somos diferentes, pero somos inter, estamos interconectados, podemos asociarnos, cuidarnos, en tener apertura y transparencia, honestidad, en este pensamiento de confianza, en, en, en tener una sostenibilidad no solo del ser humano, sino del medio ambiente, de los trabajos, en esa paz interior y en esa integridad muy altos, y estándares éticos. Eso es, eso es lo que vivimos todos los días en el coaching y lo, y lo vivimos con, perfect, con, con siendo perfectibles porque somos coaches, eh, no somos perfectos. Somos coaches que quieren mejores cada día y somos coaches que definitivamente estamos siendo cada día aprendices de, de, de coaching, ¿no? Seguimos. Y estas son las nueve maestrías. No las explico. Vamos a dar más sesiones, más webinars donde vamos a hablar específicamente de cada una de ellas. Está viendo, por ejemplo, en el QOBADIS, que es un evento que se hace una vez al año, que es el evento mundial, por excelencia, de la IAC, se habla de las maestrías. Se acaba de... mañana se termina, si no me equivoco, me corrices, Gerardo, mañana se termina la última sesión de una de las maestrías en, en, habla, en habla en los Sajona, ¿no? Y, y eso es algo maravilloso. Bien lo dice... Bien lo dice Margarita, desde México también, ¿cómo estás Margarita? Somos coaches en constante formación, ¿no? Y, y, y vivimos las maestrías, y estas maestrías tienen que ver con establecer confianza con nuestro cliente, tienen que ver con expandir el potencial del cliente, con escuchar, con compromiso, la que más me encanta a mí en lo personal es con procesar el presente, vivir el hoy y el ahora, con expresar de manera correcta esas ideas, esas experiencias que me las conocerlas para después clarificarlas en, en apoyar al cliente que establezca propósitos claros que busque razones correctas y, y con eso invitándolo a abrir posibilidades hay posibilidades infinitas para, para ti para mí para tu cliente y evidentemente todo eso cerrando con broche de oro con la maestría 9 respaldando al cliente para que pueda crear sistemas sistemas sistemas sistemas y estructuras que le apoyen a todo eso que está descubriendo a todo eso que está transformando, a todo eso que quiere crecer y quiere lograr. Esa es la IAC. Pa para eso estamos. Esto es lo que enseñamos. Y, y, y somos soñadores. Eh, y yo a los coaches que conozco de la IAC, es gente muy soñadora, pero es gente soñadora aterrizada. Ojalá conocieran personalmente a cada uno de los líderes, miembros de la IAC. Y soñamos con un mundo de coaches profesionales que sean, dice, accountables. ¿No? Que, sean, que, que sean medibles, que se pueda medir su experiencia en donde sigan aprendiendo, creciendo, colaborando, dando soporte a sus, a sus clientes y a sí mismos. A mí me preguntaron el otro día, oye, ¿cómo saber que, que, que, que la persona que me está ofreciendo coaching es un buen coach? Yo, yo digo, bueno, una de las cosas que yo puedo ver es, pregúntale si tiene coach. Un coach que tiene coach porque sabe que él también necesita seguir creciendo y seguir, y, y seguir desarrollando. Imaginamos un mundo en donde los clientes de coaching se inspiren para lograr resultados deseados. No sé qué esté pasando en sus países, muchos somos aquí de América Latina, y de repente veo que América Latina ha sufrido mucho de creencias limitantes, de gobiernos que están cortando la libertad. No me quiero meter en eso, pero el coach, bueno, en América Latina soñamos con clientes de coaching o no clientes de coaching, países enteros que, que, que logren resultados, en donde el mundo de maneras más, más vivas, más sorprendentes, sin límites y, y donde, el coaching IAC, el, en donde el coaching de la IAC colabore para desarrollar líderes a nivel mundial. Eso imaginamos, eso soñamos. Y si no eres miembro de la IAC, pues te invitamos a que nos conozcas y a que te vengas con nosotros a soñar, pero a ejecutar poco a poco lo iremos logrando juntos. Entonces, eso es lo que es la IAC. Y como dicen, decimos en México, pues para muestra un botón, eh, vamos a tener dos testimonios de un par de minutos. este Voy a pedirle a Gonzalo de la Canal, eh, líder del capítulo IAC de Uruguay, que en dos minutos nos diga por qué se afiló la IAC, qué beneficios y por qué te invita a ti a afiliarte a la IAC. Adelante, me callo tantito y después vendrá Roberto Pérez. Venga, Gonzalo. Buenas noches. Bueno, básicamente la IAC la he conocido, es decir, ya la conocía desde hace tiempo, sabía de, del trabajo de Thomas Leonard y me tocó personalmente estar eh, un poco no encontrando mi lugar dentro del coaching en, en Argentina. Había mucha tendencia ontológica, había un cejo hacia una sola mirada. Y encontré básicamente en la IAC una posibilidad, una mirada más abierta y una forma de mirar el coaching de una forma más amplia y más integradora, sin discriminación, sin, sin distinciones eh, del de observador, es decir donde el foco no estaba puesto en el coach y cómo estaba trabajando el coach, sino está puesto en la relación de coaching. Cómo es una relación exitosa de coaching, y eso es lo que veo de las nueve maestrías del coaching de la IAC, que realmente es un sistema en el cual, y es una visión, una forma de coacher, en donde se está pendiente de cuál es la relación de coaching que se genera entre el coach y el coachee, donde no importa tanto qué es lo que esté haciendo el coach, sino cuál es el resultado de esa relación y cuando empezamos a ver el coach de, el coaching de esa manera fue lo que a mí me terminó atrapando. Hoy en día soy voluntario, estoy trabajando en varias áreas de la IAC como voluntario y actualmente cumplí ya el año de liderazgo de mi capítulo. Toca el tiempo de pasar la antorcha para seguir generando líderes en el capítulo de Uruguay. Así que, ya completando los dos minutitos, agradezco esta oportunidad y este momento que me han dado para poder expresarme. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. No, no hay manera de que prendas tu cámara, ¿verdad? porque quiere conocerte. ¿no? Es que no sé cómo... ¿Pudiste prender tu cámara, Gonzalo? No, para que pongamos, no, se... no la, tengo, la tengo apagada, la cámara. Ah, bueno. está, está apagada por, por, por sistema. Ah, de déjenme investigar cómo hacer esto, porque yo soy nuevo en estas webinars. Además, Gonzalo de la Canal es un gran... Corre todos los días por ahí, por la playa de, de Uruguay, veo esos videos, y me den envidia de la buena, digo, ¿por qué aquí en Puebla no hay playa? Pero bueno, este, con su mascota, no sé cómo se llama su perrito, pero además de todo, es un gran deportista, gran papá, ahí anda con sus hijos. Muchas gracias, Gonzalo. Ah, sí. muchas ahora, gracias. Quiero, gracias a ti. Quiero presentar a, a otro muy buen amigo un gran líder del Emprende Week, un gran líder del capítulo IAC, Nicaragua, que nos va a decir también IAC, qué beneficios, por qué te invita a ti a la IAC, Ricardo Brenes, venga mi Ricardo, adelante. Roberto, Roberto Brenes. <ríe> o sea, no, el... perdón, Roberto, Roberto, <ríe> perdón. Ando, ando nervioso buscando la cámara, no Roberto. Te, no te Tantos preocupes. Y yo aquí confundiéndote. <ríe> bueno, bueno, gracias. Eh... Gracias, eh, José Ángel, y gracias a todos los que están pendientes de esta transmisión. Eh, vamos a ver si mientras pasan estos dos minutos se encuentra la cámara. Pero, ¿qué puedo decir de la IAC? La IAC eh, fue un punto de conexión con una red de profesionales donde encontré mucho calor profesional y una... Eh, un esquema de coaching flexible, abierto, que te permite navegar en el mundo del coaching con mayor libertad. Eso fue lo que encontré en la IAC con las nueve maestrías, y encontré una red de profesionales como vos, como Gerardo, como Pepe, donde no existen barreras ni esquemas burocráticos donde podemos reunirnos, Crecer, hablar y, y crecer profesionalmente, sobre todo. Con la IAC pues tenemos esa oportunidad, hemos tenido dos eh, diplomados de las nueve maestrías, uno que se pasó con eh, coaching global y el, el, las sesiones que van a terminar mañana viernes, que son en inglés, más toda la serie de, de beneficios que tenés de crecimiento profesional por medio de la revista que tiene IAC, eh, el QBadis y, y los constantes eh, webinars que tenemos y encuentros de reuniones, de capítulos e intercambios de experiencias. Simplemente eh, ser miembro de la IAC pues te abre la mente, te permite entender otros contextos, otras culturas, otros estilos de coaching y hay una súper gran ventaja, esta súper gran ventaja es que no importa la escuela no importa el perfil, si sos coach, podés ser miembro de la IAC, sos bienvenido, y eso lo que hace es más rica la IAC, porque tenés coaching ontológico, coaching, coaching humanista, todas las corrientes de coaching están aquí en la IAC, y las nueve maestrías son el lineamiento base que permite guiar eh, la calidad con la que se lleva a los clientes este proceso de acompañamiento. Así que... Si querés crecer profesionalmente, querés ser miembro de una red mundial de personas que, que aspiramos a que el mundo sea mejor y que el coaching es una herramienta poderosa de crecimiento personal de los equipos y de las organizaciones, te invito a que tomes la decisión y que no, no te perdas más esta oportunidad. Así que gracias José eh, por este espacio. Gracias a, a ti, Roberto. Gracias, este Gonzalo. Eh, los, los puse como para. Eh, ahí están. Ya, ya, ya tienes tu cámara para que conozcan a Gonzalo. Saluda a Gonzalo para que te conozcan porque no sabían quién eras. Este, ahí está Gonzalo de la canal. Buenas este, Ahí está. Él, él es. Se ve joven porque corre mucho. <risa> Corro a los años. Eh, corre muy bien. Y ahí está Roberto Brenes, alias Ricardo. No es cierto. <risa> Perdón, no, no, perdón no, por. No hay problema, no hay ningún problema. Está Roberto también, para que lo conozcan. Este, muchísimas sí. gracias. Y, este, y tenemos, eh, José Ángel, te robo unos segundos porque eh, los miembros de la IAC Nicaragua están presentes. Así que, bienvenidos. IAC Nicaragua bien, presente. Nicaragua Pierre, presente. Carla, bien. Carmen, a los que pude ver, Michael. Saludes. Pues, Saludes, saludos. Saludos, Saludos, Gonzalo. Muchas gracias. Saludes, saludos a todos. Salud, pronto, saludos a Nicaragua la está pasando de repente, es difícil, fuerza Nicaragua, vamos con todo. Y bueno, pues seguimos porque este, esto, esto se está poniendo bueno, que ya vamos terminando. Eh, vamos a platicar también unos minutos. Yo les hablaba hace un momento de que también puede ser, aunque tú vienes certificado de alguna escuela, seguramente licenciada por la IAC o por, por algún otro organismo. También puedes certificarte con nosotros. si sí, hay un procedimiento muy sencillo que, que, que Gerardo Silver nos va a hacer favor de, de, de explicar. Déjame poner la presentación, Gerardo, para que la puedas explicar. Adelante, espérame, es que ahora no sé cuál es. Con esto de cambio nombres, también cambio presentaciones. Pero... Te la pongo desde acá, este, José. Te la pongo desde acá porque le agregué algún toque. Así que si querés. Ah, Podemos sí, o sea, y Venga, esa y luego no veo si puedo poner la que tengo acá, que es lo mismo. Pero básicamente, espera que me pusiste. Me... Apago mi micrófono. Eh... Ahí está. Este es micrófono. Y esto se tiene que ir. Está. Se lo ponemos acá y vamos a esta. A ver si sale un minuto. Mientras se rato ¿cómo van? Acá. ¿Todos, todas? ¿Listo? Sí, sí. Bueno, en términos, digamos, de ser breves y ser este, específicos de lo que vale la pena presentar, eh, ahí está, ahí estamos viendo todo. Cuando hablamos de, de, de certificación está bueno eh, entender el valor de la certificación. ¿Qué significa el valor de la certificación? significa tener un estándar de calidad representado y respaldado por una organización independiente. Esto es, nos formamos en distintos lugares, tenemos un certificado que nos da la escuela. Yo entiendo que la certificación para ir a, a un paso más es una certificación de una entidad objetiva, independiente, como es en este caso la IAC, que viene trabajando desde los... Este, inicios eh, con la, las bases de lo que realmente es el coaching, ahora lo vamos a ver en otro cuadro. Pero acá hay un concepto, así dos conceptos, uno el que Tomás Leonard decía que hace a un coach diferente, que hace a un coach eventualmente de impacto. Y, y bueno, estos son dos conceptos importantes, medir el número de horas que se ha coachado es considerablemente diferente a medir la habilidad con la que se coachea. Habitualmente pareciera ser que, que el concepto es cuanto más horas y más cursos mejor coach somos. Yo considero personalmente que, eh, disiento con ese concepto de que siempre hay una zanahoria en la que tenés que hacer un curso, otro curso, otro aprendizaje, otro aprendizaje, y de repente la gente se pasa aprendiendo y no siendo coach. Yo ya tengo más o menos 16 años dando vuelta alrededor de este tema, y he pasado por las distintas organizaciones, me he certificado en, en las tres, eh, prácticamente en esta, digamos, hay ciertas validaciones, pero bueno, he entrenado en, esta, en este tema, y creo que... Una de las cosas que yo me encontré cuando hay programas de coaches es, no, pero todavía no estoy listo. Entonces, creo que el tema de, de, de estoy listo, eh, debe haber alguien que pueda evaluar, que pueda juzgar, que pueda ver si estás listo o no. Entonces, el número de horas este, es diferente a medir la habilidad de que se coachea. Evaluar el estilo de coaching no es lo mismo que evaluar el dominio de la práctica de coaching, es muy importante un poco lo que hablaba cada uno de los que hablaron antes, eh, eh, ponen énfasis o, o en las diferencias de lo que es el coaching de la IAC, un coach más humanista y más orientado al cliente, más orientado al coach. Y la cer eh, certificación está basada en una comprensión cognitiva del coaching y la demostración del dominio. Esto lo podemos ver en, eh, en, el, en el proceso. Básicamente acá eh, lo que hay es una una forma en que podemos tangibilizar lo que son las maestrías, esto se va a ver en las próximas reuniones sin ninguna duda, pero lo que hay es una, una posibilidad de entender y de poder demostrar qué es lo que hay detrás de una, eh, de una conversación y cómo las, las maestrías se manifiestan en cada uno de los comportamientos. Eh, yo estoy viendo acá, perdón. Eh, respecto al proceso de certificación. Ustedes pueden tener toda esta información mucho más extensa en la página, los invito a quienes estén interesados en el proceso, está muy completa toda la información de la página y vale la pena leerla más allá de lo que vamos a sintetizar en, en este momento. Pero este sería de alguna forma el esquema que, que sintetiza lo que hay que saber. Thomas Leonard re, este, requirió años para desarrollar las bases y estándares internacionales de coaching moderno. Yo les puedo decir... Que, que mucho antes de, de, de incursionar en lo que era todo el aprendizaje de Thomas Leonard, este, me formaba entendiendo cosas que venían de las bases, de los, de, los, de los principios básicos del coaching, que él escribió y definió en su primera etapa, y que luego fueron proyectados a distintas, a distintas eh, formas de ver el coaching, eh, y reformulados por la IAC eh, cuando eh, reformuló su programa de, de, de 15 por cinco, que era el programa que definía todos los aspectos de la, de la, de la forma de hacer coaching en las maestrías. Eh, y entonces, como decimos recién, IAC se basa en la comprensión y en, en la primera parte y en la demostración de las habilidades de la maestría. ¿Qué significa con esto? Que tiene, básicamente, para ponerlo muy sencillo, dos pasos principales. El primer paso es eh, ser miembro, por supuesto, para certificarse, esto es una condición básica y la ventaja que tiene alguna opción para ser miembro es eh, iniciar el proceso de ser miembro y además, si uno quiere, iniciar el camino de la, de la, de la certificación comprando un paquete que incluye el, la membresía, que incluye el examen oral, que es justamente esta parte del conocimiento, un examen eh, online que, que, que, que requiere un conocimiento, digamos, teórico práctico, de las maestrías y del código de ética, que son los dos aspectos que se evalúan en ese, en ese examen online, y el paso complementario a este paquete, que ya incluye, se puede comprar por separado, pero digo, me parece que es interesante quienes ya están listos, comprar el paquete, a los que no y quieren entrar a la organización no están obligados a hacer el proceso de forma inmediata. Eso es lo que tiene, bueno, este, ya sé, no, no hay una obligación, un requerimiento de poder ingresar, de hecho está abierta la posibilidad de que quien esté estudiando, quien esté formando, puede ser parte de la, de la organización y nutrirse de las experiencias y de lo que aporta la organización, más los capítulos, entonces hay como una doble formación y esto es lo que lo he dicho. Y cuando está lista, hace el proceso de, de certificación. Entonces, concretamente, el primer paso es esa parte, es la parte cognitiva, la membresía, el test de conocimiento online y el Master eh, Development o Master Practitioner Plan, porque es la designación inicial. Qué es el Master Plan es una es un documento que manifiesta por parte de la persona que está en el camino de certificación su compromiso y sus puntos de mejora y su compromiso de trabajar en el camino de perfeccionarse como coach ese ese plan que lo decide uno respecto que lo escribe uno respecto a sus, a sus necesidades de aprendizaje es chequeado y el y, y el coach o el cliente es el, perdón la, la, la, el, cliente, el coach que se presenta es chequeado y tiene una conversación específica con con, con un este, asignado evaluador, un asignado evaluador de, de, de maestrías y de coaching, y se ponen de acuerdo en la aprobación del proceso a que se compromete esa persona a lo largo del tiempo. Dicho estos pasos, entonces esa es la designación que aparece que es el Master Practitioner. Plan. Ahora, el camino a la certificación tiene el segundo paso, y esto es lo más importante y lo más riguroso en el proceso, que es la demostración a través de la presentación de eh, conversaciones en cintas grabadas en el idioma que hoy se quiera, inglés, español, chino, se están evaluando ya en los tres idiomas, y eh, el requerimiento de esto de, requiere digamos hasta dos, presentar dos conversaciones en, en rigor, eh, adjuntándoles una este, transcripción en el idioma original, pero siempre una transcripción en inglés, que es evaluada justamente por dos evaluadores, cada una de las cintas, y a partir de ahí, de acuerdo a los resultados y a la evaluación y, al, y, al, y, al, y a la evaluación que se haga, eh, podés ser eh, certificado como Certified Mastery Coach o como Master Mastery Coach. ¿Qué significan estos niveles? Que de acuerdo al resultado, de acuerdo a la, a, la, a la observación y a la forma en que demostraste tus maestrías, podés llegar al, al, al primer nivel y si no, este, te aceptan el primer el, el, el nivel de Certified Coach y deberás eventualmente presentar luego otra cinta para pasar al siguiente nivel. Hay un solo detalle en este caso, que es que en este caso, hasta fin de año, la posibilidad de lograr la certificación se puede hacer por una sola cinta. Es decir, que la, una conversación que realmente esté completa, habiendo hecho los pasos anteriores, que esté en condiciones... Te puede habilitar a hacer un certified master of Coaching, En este caso, los requisitos eh, ya no pasan porque tengas este, las horas de práctica, porque de alguna forma ya es eso que es algo que se puede verificar o no, pero, pero básicamente lo que importa es que vos tengas la capacidad de ser coach. Y yo creo que esa es una de las grandes diferencias que, que evita un poco la frustración o el proceso. El proceso es exigente, pero eh, requiere que vos lo tengas incorporado al coaching y no. no Conocemos gente que ha tenido horas de formación, conocemos gente que ha tenido horas de práctica y que sin embargo no es buen coach. Entonces eso para mí es una, es una sentencia importante. Eh, bueno, ¿qué significa la certificación? Es esto, es llevar los estándares de excelencia al coach eh, para que esté a la altura de poder estar participando en las entidades que tiene y básicamente ser una garantía de calidad para el coach y para el cliente. Y en ese sentido por eso es riguroso. Pero invitamos entonces a, a tener en cuenta la posibilidad de quienes están. Tanto sea, quienes no son miembros de la IAC, invitarlos a hacerse miembro y acercarse a los capítulos, y quienes son miembros, acelerar este proceso de certificación, sobre todo en este año en el que hay una gran este, posibilidad eh, de, de poder lograr el primer nivel, eh, por supuesto los costos, eso se pueden ver en la página, pero no son, este, creo que lo va a compartir ahora José, no son costos, digamos, no es una organización basada en la burocracia, en los costos altos, en las exigencias variadas, eh, es mucho más sencillo, eh, como lo dijo, este, creo que, bueno, ambos, todos los que hablaron, el, el, el vínculo, la relación con, con, con, con los miembros, este, de hecho está en el grupo quien asiste a, a, a los miembros, se pueden comunicar con Cristina González, que es la asistente en español para todo lo que implican. Eh, hacerse miembros o para todo lo que sean los trámites administrativos, que también puede asesorarlos en este tema. Así que mi invitación es, si hay alguna pregunta, compartirla y eventualmente eh, invitarlos a dar este paso y ser parte de una comunidad global y ser parte de un reconocimiento que implica ser un coach, un miembro de IACES, por el solo hecho de ser miembro, participar en, en la vidriera, en, en, el, en, el, en, el, en el buscador de coaches, y también de alguna forma tener una posibilidad de ser referente o de darlo como referencia y como respaldo al camino del coaching que tiene un gran camino por delante bueno por mi parte esto simplemente que esto va a ser ampliado el, el mes que viene en el segundo webinar quería comentar esto este es un ciclo que se va a repetir así que muchos de los temas y con, con variantes eh, que tengan o que quieran traer van a ser posibles de hacer en este que en este caso lo organiza y hace eh, costa rica y el siguiente mes, no, en, en muy agosto, bien, será otro. No, muy bien. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Y lo de mañana, que quiera ya aprender, puede entrar mañana en el webinar de mañana, este, en la última sesión, quien maneje el inglés, y también es otra capacidad de aprendizaje, quien maneje el chino, próximamente lo puede hacer en China. O Se quería simplemente compartir las, estas, estas, estos aspectos eh, que tienen que ver con... Bueno, con todo lo que quieran ahora preguntar, más allá de lo que ya viene adelante, ¿no? Lo que, lo que vos tenés por delante. Sí. Yo creo que las preguntas las vamos a dejar a, a, a, para el final, este, para, que no, para que sigamos con la, con, con, con la presentación. Eh, muchas gracias, Gerardo. Entonces, eso, eso, pues los que somos miembros de la IAC, pues yo, yo ya estoy empezando a ver los, los, los precios, la inversión, todo eso para... Eh, es, es mucho nervio grabar un video, pero ya estoy empezando a practicar para tener también mi certificado por medio de la, de la IAC. Que, que, que, como dice Gerardo no es tanto las horas de práctica sino el conocimiento y la puesta en práctica de las maestrías de la IAC ahora seguimos, ya para cerrar el, el tema, y bueno y a todo esto, ¿cómo puedo ser miembro de la International Association of Coaching? y, y para eso déjenme, déjenme déjenme presentar a nuestra líder eh, de, de IAC Costa Rica a, a Betsy Martínez, que también es una experta en el Lego Serious Play está trabajando durísimo ya con muchas mujeres, eh, líderes, este, y, que, y que espero algún día también, como a todos los líderes de, de IAC, los tengamos, la tengamos por aquí, por México. Ella nos va a explicar a grandes rasgos y a todo esto, pues, ¿cómo le puedo hacer para ser miembro de la IAC? Este, adelante, es, si se ve la presentación, si no, más me, me confirman, por favor. Sí, se está viendo sí. muy bien. Perfecto, muy bien, adelante, ver si hicieron Gracias. Este, muy buenas, buenas tardes. Y ya para ir cerrando, como dices tú, eh, cómo ser parte de la IAC eh, en la siguiente slide. Eh, tal vez esa ya la vio Gerardo, entonces no la podemos brincar. Somos todos estos países de habla hispana. Pero lo más importante tal vez que yo quería eh, compartirles después de escucharlos a todos ustedes es que ese único requisito para unirse a la, a la IAC eh, en la IAC lo menciona así tu interés de profesionalizarte y de tomar ese camino hacia las maestrías con un respaldo importante, serio y formal entonces yo me hago la pregunta y se las quiero dejar en, el, en, el, en, en la mente también de ustedes, ¿qué es profesionalizarse realmente? ¿qué es emprender ese viaje hacia ese camino? y una de las frases que más me gusta y la quiero compartir, que lo ha dicho la misma IAC, es ¿qué es el coaching es un proceso transformacional eh, dirigido a esa toma de conciencia, a ese descubrimiento y a ese crecimiento personal y profesional. Entonces, ¿cuál es el requisito para unirte a la IAC? Es querer afrontar ese futuro de esa manera profesional, tomando conciencia, transformando, creciendo esa forma de mirar la vida, esa forma de llevar relaciones, esa forma de tener conversaciones. Y para eso están las nueve maestrías, que son por excelencia desde Thomas Leonard, un legado que nos ha dejado para tener mejores conversaciones. Eh, ¿Cómo se habilita esa membresía a la IAC? ¿Cómo pertenecer a este, a este capítulo? Eh, lo puedes hacer buscando, por supuesto, ayuda en los capítulos locales y directamente en la página de la IAC, que en la siguiente diapositiva eh, hay algo muy importante que me gustaría decir de cómo, cómo habilitarlo. Eh, los beneficios globales que se pueden obtener en todo esto, este, algunos se han mencionado en, esta, en este webinar de hoy, pero uno de los más importantes quizás es el sentido de pertenecer a una asociación que de verdad nos faculte para crecer para desarrollarnos como personas y como profesionales. Y para eso hay un camino, y es la certificación de las nueve maestrías. Es perfeccionar esas maestrías como seres humanos para tener esas mejores conversaciones. Sea que tengamos procesos con clientes, o sea que simplemente los apliquemos en la vida personal. Tenemos otras cosas más, como los webinar, como... Eh, estar en un directorio donde te puedas encontrar tus calificaciones o tus datos. Eh, como testimonio les he dicho que algunos clientes a mí me han entrado porque en el buscador han entrado a la IAC y han visto mis datos. Eso es una oportunidad que tenemos de pertenecer a asociaciones que nos hagan, eh, eh, que nos genere exposición y por demás el networking que nos permite no solo pertenecer sino que también crecer. Pero lo más importante está en la excelencia, cómo poder mejorar, si ya somos coaches o somos entusiastas del coaching, cómo mejorar estas habilidades que ni más ni menos es un arte y es una destreza a la vez. Eh, las dos combinaciones son necesarias y para eso tenemos esta plataforma y esta asociación, combinar el arte con la destreza. No solamente es necesario el arte, se necesita tener... Capacidad y desarrollar esa capacidad y para eso la membresía te, te permite en la siguiente diapositiva, te permite cuando entras a la página vas a tener de, en generalidades o en valor de la membresía, haces clic en cualquiera de esos lados y te lleva a la membresía. Hay dos tipos de membresía que puedes adquirir ya mismo, la membresía estándar, la básica, que es simplemente pertenecer como miembro donde tengo un logo de miembro activo de la asociación. Y eso tiene un valor de 169 dólares. Pero si yo adquiero el paquete para, cam para caminar en ese primer paso que hablaba Gerardo, que son las Master's Practitioner, pago 319 dólares donde incluye la, la membresía anual, el examen de las maestrías y el plan de desarrollo, el Development Plan, que cada año hay que estarlo actualizando. ¿Cuál es la economía aquí? El valor del examen, que son 97 dólares. Conviene hacer esto en un paquete. Ahora, si yo hago el paquete, pero este año no me pude preparar para el examen, esto se queda en mi bolsón acumulado y en el siguiente año me preparo y lo único que pago es el valor de la membresía al precio normal en que esté en ese año. Pero si en diferencia yo este año ya había pagado mi membresía y ahora quiero pagar el paquete, el sistema no te permite pagar por separado en este momento. Por lo tanto, hay que pagar eh, el paquete de normal y ese, ese, esa membresía pagada además te queda registrada como, como un bolsón para el siguiente año en donde no tendrías que pagar porque estás pagando anticipado. Hasta ahora, según lo que he podido ver dentro de la página, no permite hacer diferencia o separar el pago eh, como el componente que me hace falta de los 169 a los 319 dólares tendrías que volver a pagar que es una de las preguntas que está haciendo rebeca sanabria en, en la parte de, de las consultas por lo tanto dicho esto compañeros lo que tenemos es un año para completar un proceso si no lo podemos completar lo hacemos el año entrante solamente renovando nuestra membresía así es que Invitados todos a los que aún no hacemos este viaje, que emprendamos el viaje, que hagamos el viaje a las maestrías, al Mastery Practitioner, y ojalá pretendiendo alcanzar las, los otros dos niveles que hablaba Gerardo, que son un poco mucho más rigurosos, el paso dos. Gracias, este, José Ángel. Muy bien, pues muchas gracias Betsy. Eh, siempre atinada, concreta. Ahí está la manera de, de, de poderse asociar a la International Association of Coaching. Eh, a todos los que no son miembros de la, de la IAC, eh, pues les invitamos a que conozcan más la IAC. Eh, tenemos la lista de las personas que entraron, eh, se generó con nombre e mail, si no me equivoco, y, y la verdad es, es un orgullo pertenecer a una asociación que está, está en crecimiento. Es un orgullo pertenecer a una profesión que está en un océano azul, una profesión como es el coaching, que, que tiene una gran responsabilidad. Yo escuchaba a uno de los miembros del Board of Governors, que es Fernando Celis, en una, en una conferencia en la que participé con él, bueno, como participante, y él decía, tu trabajo como coach es creer en tu ¿no? Y nos ponía el ejemplo, o sea, si, tú, si, si a ti te llega un coachí que está en silla de ruedas y, y él te dice o ella te dice que quiere y tú no crees porque está en silla de ruedas, allá lo que no estás haciendo de manera correcta con, con esto. ¿no? Y precisamente esa maestría de, de, de, de potenciar, de, de brindarle al cliente la oportunidad, que busque posibilidades independientemente de que tenga ciertos límites físicos como este es el caso. Entonces, nuestro trabajo es creer en el mundo, nuestro trabajo es creer en el ser humano y desde las IAC, en la IAC tenemos esa responsabilidad, esa vocación... De hacer, como lo, lo soñaba ya Thomas Leonard y como lo soñamos todos los que somos eh, miembros de la IAC, hacer un mundo mejor, porque ¿saben qué? Nos lo merecemos. Nos lo merecemos. Ciertamente estamos con cambios muy drásticos, tecnológicos unos muy buenos, otros que están afectando, pero somos más las personas buenas, creo yo. Este, y si las personas buenas y sobre todo las personas buenas que tenemos habilidades de coaching no hacemos nada... Este, se nos va a exigir mucho cuando desaparezcamos de este mundo terminal. Entonces, muchísimas gracias este, por, por conectarse. Eh, vamos a dar pie, eh, sobre todo a los que no son miembros de la IAC. O este, preguntas, respuestas, si tuvieran alguna pregunta. Por ahí había una ya que decías, Betsy, de, de, de, de, de Rebeca, ¿no? Yo creo que también sí. a Rebeca le, le puede asistir, Georgina, Georgina, que es eh, como nuestro, nuestro brazo derecho, izquierdo, cabeza, ojos de la IAC en América Latina. Bueno, a mí me ha atendido bastante bien cada vez que le pido alguna cosa. De repente se me trabó mi membresía, me ayudó, me dio el password y lo resolví. Me lo resolvió Gina en cinco minutos, cuando yo me tardé dos días, dos. No supe ni por dónde. Miren. Bien, bien rápido se lo resolvió. Yo creo que, Gina, si te puedes sí. también poner en contacto con, con Rebeca para ayudarle o asistirle en esto, sería maravilloso. Este... No sé si tengan por aquí más preguntas. De gratitud, todo muy claro. Felicidades, éxitos a todos. Gracias, José. Muchísimas Georgina, gracias. Jordina, ¿podés, ¿podés poner tu mail en el chat? El, el por, mail favor. De Yacé, por favor, así ya se comunican contigo, llegado el caso que... Por aquí levantó la mano, que es Pablo. Pablo, ¿levantaste la mano? Este, ¿Quieres hacer alguna pregunta en vivo? Pablo, a Pablo lo conocí, decimos en México de, de rebote, eh, estaban pidiendo unas dinámicas en, en, en, la, en la página del de, grupo de, de, de, de Desafío Coaching. Yo dije, yo tengo y nos conocimos y aquí está. Este, si quieres, Pablo, con toda confianza, levantar la mano. ¿Quieres abrir el micrófono, Pablo, para hacer tu pregunta? Adelante. Por alguna razón no... Si la quieres poner por escrito, con toda confianza. Mientras Pablo, este, no sé, no, no, de alguna manera no puedo quitar el micrófono, no sé. Juan Pablo a, a, a Pablaza también levantó el micrófono. Adelante. Este... Gracias, José Ángel. Mira, José. Mira, Juan Carlos. Eh, cuando estaban ustedes hablando de la estadística y, y, y, y yo de acuerdo contigo, con ustedes, cuando están pensando de que va a ir en aumento esto de, de la profesión del coaching. Entonces, eh, a medida que esto va avanzando, y quiero re recordar un poquito a Thomas Leonard, cuando, y, y que ustedes mencionaban, cuando está aumentando el, el, la demanda de... de de profesionales del coach, las tres preguntas que se hace, eh, Thomas Leonard, que separa un gran coach de, de, del resto, ¿cómo encuentro un gran coach? ¿Y cómo sé que soy un gran coach? Entonces, la respuesta fue justamente eh, la IAC. Para llevar el coaching a, a un nivel de excelencia. Eh, para validar al coach, nace la IAC, con la certificación. Para proteger al cliente, nace la IAC. Entonces, validar al coaching, al coach, al profesional, eh, por un lado. Por otro lado, amparado con un código de ética que me parece que es fundamental y, y es muy importante, tenemos entonces que la certificación garantiza al cliente un profesional de alta calidad, de un alto performance. Entonces, esto me anima a mí y, y con esto yo animo a los coaches que no son parte de la IAC que se inscriban, que el beneficio es muy grande y sobre todo cuando estás creciendo eh, bajo una sombra de lo que es la IAC. Y como decía Gerardo, es una vitrina. Entonces, los invito a que los que no están inscritos, pues, se hagan miembros de la IAC, porque la IAC es una organización mucho más grande de lo que nosotros podemos hablar. ¿Okay? Gracias, yo quería eh, acotar eso, José. Muchísimas gracias Juan Carlos, bueno precisamente ahí en la pantalla te puse las preguntas para que tuvieras ahí el respaldo, efectivamente es una profesión en crecimiento, una profesión, pero, pero yo, yo pienso hagamosla crecer eh, de manera, no, no, no, no sé si ordenada, pero de manera ética, ¿no? porque de pronto hay profesiones que también se mueren de éxito por, por no haber entrado en un marco ético que respete en este caso la dignidad del cliente y como decía Thomas Leonard, el, el, el, el, el centro del proceso, Precisamente es el, el coach y el cliente. Muy, muchas gracias Juan Carlos por tu aportación, muy muy valiosa. Muchísimas gracias. Muy bien, eh, ¿alguna otra pregunta, comentario? Vamos a dar unos cinco minutos más, porque bueno, en algunos países ya, ya, ya va siendo noche. Y este, hicimos no que... bastante rápido, hicimos una hora y algo, así que estamos bien. Eh, yo quería agregar, y sobre todo cuando estaba hablando Betsy, eh, la experiencia, digamos, que tiene estar eh, participando de una organización no solamente el tema del networking, yo creo que por lo menos lo que yo siempre rescato es, y habiendo estado liderando en otras organizaciones el mismo rubro, el aprendizaje del liderazgo. Eh, una cosa es ser miembro y desarrollarte tu carrera, y otra cosa es ser voluntario en una organización para desarrollar la profesión. Voluntario no es una tarea obligatoria, es una pasión. Si tenés pasión por desarrollar la... la, la la profesión, eh, las organizaciones y la IAC es un espacio para ello. Eh, puedo dar fe, digamos, de, de, del aprendizaje eh, que tuve que hacer porque los coaches no estamos preparados para, para manejar tantas variables como implican desarrollar una profesión, meterse en un capítulo. Pero eh, la gratificación y, y, y lo que implica eh, tener que meterse en todos los rubros que esto, que, esto, que esto implica es un desarrollo de aprendizaje brutal. Y yo quiero señalar eso para los que no están cerca de los capítulos o para los que no toman un rol de voluntario activo es una gran oportunidad de desarrollo profesional y, y bueno, podría hablar mucho de eso pero no es el momento pero quiero marcar ese punto y a los que no son miembros, pues, por supuesto, invitarlos y a los que quieren abrir un capítulo consultarme y ver desde dónde se puede abrir en el caso de que hubiera gente que ya estuviera en condiciones de ser miembro, que tuviera un Master Practitioner o que de alguna manera estuviera cerca de eso cómo abrir y expandir los capítulos que están creciendo y que, es, bueno, que están desarrollados en Latinoamérica y en el mundo. Y agradecer a José Ángel el, el trabajo de coordinación y a todos los líderes que están apoyando y que están presentes y a los que vinieron. De mi parte, muchísimas gracias. Muy bien, gracias Gerardo. no Nada que agradecer. Este, nos, nos toca a todos este, mover la, la IAC, mover el coaching, ya le tocará a Costa Rica, pura vida. ¿No? Ahora estaremos apoyando ahí con todas las ganas del mundo, con invitados. Por aquí hay una mano levantada, este, Alex Chávez y Aide de México, este, que yo sé que ya están a punto de ser miembros de IAC. Eh, hablan su micrófono. Eh, venga, quieren hacernos una invitación a una cumbre de coaching que va a ser aquí en México. Venga, con un minuto, vamos. Hola, hola, Ángel, ¿cómo estás? Eh, pues aquí saludándolos a todos y... Agradeciendo el espacio y felicitándolos porque la verdad eh, es que la IAC sí es un gran organismo. De verdad los felicito. Nosotros, eh, mi mujer y yo, eh, estamos listos para el lunes eh, ser miembros de la IAC y pues aportar, aportar sobre todo, eh, pues todo lo que se pueda, todos nuestros conocimientos como coaches y, a, y apoyar, ¿no? Porque de eso se trata, hacer comunidad, apoyar y hacer de esta de esta actividad de verdad algo algo magnífico como lo es ya el coaching muchas gracias buenas noches me presento brevemente muchísimas gracias José Ángel Arán por esta oportunidad como lo menciona mi esposo bueno pues nosotros ya estamos mucho más que decididos a ser parte de IAC y pues el, el lunes entrante estaremos ya haciendo adquiriendo nuestra membresía y bueno eh, nosotros también comprometidos, nuestra misión es que el, el, la labor del coaching se profesionalice, que la labor del coaching, coaching se, sea estándar, que existan protocolos altos para, para que esta profesión se ejerza. Eh, por lo tanto, viene a la Ciudad de México Cumbre Coaching 2019, ya existió el año pasado Cumbre Coaching. Y la misión de esta cumbre es precisamente profesionalizar el valor del coaching. Y bueno, pues es una, le hacemos una atenta invitación. Queremos que esté ahí presente y hace para promover todos los servicios y el gran valor que están dando a esta profesión. Sí, esto será en noviembre, en noviembre de este año, y ya eh, pues, le estaremos invitando. Pero muchísimas gracias, Ángel, por el espacio, de verdad. Felices a todos. Estamos muy contentos y pues a seguir eh, a, a, aportando. Y, como me lo dijo uno de mis mentores, me dijo, cada vez hay más coaches, pero qué bueno porque cada vez hay más coaches. Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias, Aide, eh, a este Alex, por por esta invitación. Eh, espero que nos den después información más precisa, los banners, publicidad. Sí, sería muy interesante que la IASE esté presente en este tipo de eventos, porque eso también genera marca y genera, genera ruido. Muy bien, pues... José Ángel, solo una inquietud, si me claro. permite. Temprano cuando Gerardo inició este webinar, habló algo sobre el congreso de la IAC para fin de año. ¿Tenemos fecha? La fecha en principio era 8 y 9 de noviembre, eso estaba en principio está a punto de lanzarse, se está trabajando en la organización, y creo que la fecha se mantiene, es en Barcelona, y este, si es, en, es en noviembre. O sea, lo que sigue ahora es, mañana termina el último, la última maestría 9 del de programa en inglés, luego arranca el programa en chino, que sigue hasta, creo que arranca en julio, hasta diciembre. Luego viene eh, la participación de IAC en lo que va a ser Desafío Coaching 30 días, donde algunas personas, y por supuesto Pepe, y algunos van a estar presentes. Luego viene la, el, el, el congreso, el Mastery Day, que es un proyecto que tenemos de hacerlo presencial. Estos seminarios que se van a repetir este, mensualmente, y que al mismo tiempo se acompañan con toda la actividad presencial que cada uno de los capítulos hace, cuestión de chequear pero que van, a, que van a estar organizándose en, en, en eventos presenciales, los eventos en los que IAS está auspiciando de terceros, eh, una, un punto a ver es que IAS es una organización al servicio del coaching, y esto implica que está presente en eventos de otras eh, organizaciones o de otros temas, y, y el paradigma, digamos, por lo menos el que yo creo que, que todos tenemos claro, es no competimos, cooperamos e invitamos a otros coaches es una, es, una, es una organización abierta que recibe coaches, hay un montón de coaches que están eh, que han pasado por algunas otras organizaciones, o que están certificados en otras, y que vienen a sumar eh, el aprendizaje de la visión del coaching desde una óptica que si o, va a ser motivo de la próxima charla, implica una cosa es cómo yo soy competente y otra cosa es cómo miro al cliente y cómo pongo el foco eh, a través de las maestrías para, para lograr su resultado, como lo explicó muy bien se explicó muy bien anteriormente. Y después viene eh, otro clásico de, de, de IAC, que es Cobades Coaching, que sería en diciembre, cerrando el año, después del Congreso, eh, eso es lo que por ahora está, está en línea, si no me estoy olvidando de algo, por lo menos lo que está a la vista, el mes que viene eh, va a salir el magazine de IAC, está muy bueno que, que, que todos tengan en cuenta, y esto va para los líderes, que, que estaremos trabajando para pedir información, va a ser una, una revista este, digital de, no sé, una buena cantidad de páginas va a ser semestral y va a tener notas, artículos, eh, por supuesto va a estar en los, en los distintos idiomas, ese es otro paso importante en lo que implica la, los servicios y la información que se brinda para difundir el coaching. Eh, y se vienen algunas cosas más que, bueno, básicamente, eh, estamos esto recién empieza, este, a los 16 años esto recién empieza y todos los que estamos acá estamos creando oportunidades para todos los miembros y nuevos u otros que no están en la línea y no se han sumado todavía al voluntariado de los capítulos. Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta sobre eso, Betsy, o sobre lo que viene, o sobre lo que, lo que se está haciendo, si alguien quiere aportar de lo que está organizando en su capítulo. Creo que ya quedan unos minutos, pero básicamente esta es una oportunidad para intercambiar y para que las, pregun las personas pregunten qué quieren saber, qué puede, qué puede ser interesante... Este, eh, eh, bueno Saber para los que no están Estar y para los que están Sumarse a los capítulos y ser voluntarios Y para los que están certificarse Esta es la gran oportunidad de este ¿Y qué les gustaría escuchar en el próximo webinar? Estaría bueno si alguien quiere sugerirlo Muy bien Este Digo, aquí nos podemos pasar 20 horas más Este ya, ya, gracias, Gerardo, por informarnos los eventos que hay. La IAC está moviéndose. Hablando de los, esto empieza apenas, apenas los 16 años, claro, pues estamos pubertos. Y en la pubertad, pues uno quiere empezar a comerse el mundo y pues nos vamos a comer el mundo. Este, nos vamos a comer el mundo, estamos pubertos, estamos inquietos. Ya pasó la etapa del ser bebé en la IAC, donde hubo mamila, hubo pañales sucios, hubo muchas cosas, este... Claro, ahora en, en esta pubertad de la IAC seguramente vienen cosas maravillosas. Eso de la magazine, este, para mí es una sorpresa ahorita, así con ojos de plato, va a ser maravilloso porque seguramente se van a difundir artículos, noticias, no sé, digo, no sé cuál va a ser el espíritu real de la... De la, de la... El espíritu y todos los que están acá, todos los líderes van a tener que hacer un testimonio ah, importante mira. que ya se los estaré pidiendo hoy o mañana y, y, y vamos a estar todos presentes, no solamente ahí, sino también... Eh, bueno, en algunos otros espacios de la nueva web, se vienen unas cuantas cosas. Muy bien, pues muy bien, pues, pues dijimos una hora y media y ya faltan dos minutos puntual. Este, La idea es esa, ¿no? Que en una hora, hora y media podamos tocar temas, generar eh, que la gente diga, bueno, yo quiero participar en la Lo que lo que sigue ahora es que la lista de los que tenemos aquí, yo la voy a pasar a todos los líderes para que identifiquen quién sí es, quién sí es este... Eh, quién sí es miembro de IAC, quién no, y poco a poco cada líder le vaya dando seguimiento a dar un seguimiento en los países. Por ahí hay gente de Bolivia, en Bolivia hay la oportunidad, ya lo hablé con Gerardo, la oportunidad de, de, de, de, de, de abrir IAC, no hay, no hay en Bolivia, por ahí parece que también en Colombia, y bueno, la IAC puede, se puede expandir en América Latina, en, en, en, en muchos, no solo los países, sino en las ciudades, y la verdad, este, esto va a ponerse muy bien. Pues les agradezco mucho, eh, agradecidísimo, este, con cada uno de los líderes de los capítulos, eh, con cada uno de ustedes que se dieron el tiempo de conectarse eh, somos un organismo que quiere el bien común que quiere el buen coaching, que quiere un coaching como decía Juan Carlos de Venezuela con ética y, y que quiere que cada vez más coaches logren sus metas que si cada vez más gente logra sus metas y sus sueños entendiendo que la mayoría de nuestros metas y sueños son buenos son para el bien, este mundo va a mejorar pues Dios los bendiga, estamos en contacto, nos vemos en Costa Rica, el próximo webinar, así que vamos a ver eh, eh, con, con la expectativa lo que necesitas para ayudarte, estamos, estamos todos. Pura vida, así va a ser, Pura, gracias. Venga. Dios los bendiga. Noches, gracias. Gracias, bye. No cierres todavía, José. No, no. Eh, um... Un segundo Ok, a ver si Yo tengo una sesión ahorita ¿eh? Sí, sí Muy bien bueno, está, Ahí estamos, sí, más o menos están Todos los que tenemos Querías eh, documentarlo Porque no hicimos documentación Me gustaría saber este eh, Esta ¿Tengo? Tengo el reporte de la lista. Sí, sí, no, pero sé, sé la, el misterio de por qué no estaban todos en cámara, lo, lo tenemos que lo, lo tenemos que ver ahora. Ah, no, pero espérame, es que el, el webinar, este, por lo general no se pone todos en cámara más que los que son panelistas. No, no. Ah, el webinar. Sí. Es que este es webinar, no es junta. Tenés razón, lo que pasa es que yo estoy viendo toda la pantalla, tenés razón. Estoy viendo a todos sin, sin cámara. Exactamente. Ok, bueno, excelente, José, excelente todos los presentes, eh, nuevos de siempre, y los invito bueno, a compartir estas novedades, se las, se las, las, las ampliamos ahora en el grupo de, de trabajo y en el Basecamp. Saludos, gracias y buenas noches para todos. Buenas noches, triste mucho. ¿Pregúntale?